Vamos a ir a temas concretos que tienen que ver ni más ni menos que con la salud en la provincia de Buenos Aires. Se lanzó hace horas más salud, más cuidados, eh, y tiene que ver con, con estos temas que a vos sí te van a interesar en forma directa. Tengo el gran gusto de saludar a la... ¿me dicen ya está en línea? Ah, gracias, Javi. Bueno, a las 12.11 saludo a la licenciada Leticia Seriani que estuvo junto al gobernador Kisilov eh, y Verónica Magario y, y, y, y el ministro Kreplak en este lanzamiento la subsecretaria de gestión de la información, educación permanente y fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Leticia, ¿cómo le va? Jorge Chamorro la saluda en página abierta. Gracias por atendernos. Eh. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué es más salud, más cuidado? ¿Y qué, ¿En qué se plasma eso en una mejor calidad de vida para el bonaerense? Bueno, a ver, el plan que se anunció ayer, que anunció el gobernador junto con nuestro ministro, tiene que ver con eh, fortalecer especialidades médicas que para nosotros son muy importantes en dos sentidos. Por un lado, porque son esas especialidades las más básicas, las que el sistema de salud y la población más necesita, como son medicina general, clínica, pediatría y otras que tienen que ver con unidades, bueno, psiquiatría y otras que tienen que ver con unidades cerradas como terapia intensiva, neonatología, que son sumamente importantes por, por la alta demanda que tienen, pero además porque nosotros acabamos de presentar también un plan quinquenal que implica la transformación del modelo de atención en la provincia de Buenos Aires hacia un modelo de cuidados de, de progresivos, con la continuidad de cuidados durante, durante todo el proceso de salud o enfermedad para la población, y para eso son imprescindibles estos médicos que hacen el seguimiento de las personas, que conocen a la persona y a su familia. Los médicos clínicos, el, medio, el médico de cabecera tradicional, es fundamental para ese modelo de atención que nosotros queremos y, y entendemos que es necesario en la provincia de Buenos Aires, pero al mismo tiempo estas especialidades son especialidades que nosotros consideramos en déficit porque vienen desde hace varios años progresivamente, con eh, un, un descenso en la cantidad de, de egresados que eligen estas especialidades para formarse, para hacer sus residencias, y por lo tanto son especialidades de las que hoy carecemos eh, en el sistema de salud. No hay suficientes, no están bien distribuidos, y entonces esta es una política para incentivar a aquellos que hoy eh, se están inscribiendo para el examen de residencias a que elijan estas especialidades, y pensando también en un plan a largo plazo que, que les que les otorga algunos beneficios cuando terminen sus residencias y pasen a planta. ¿Cuáles serían? cuáles serían esos eso, beneficios, concretamente, concretamente este plan implica un 15% de, de plus salarial para, para los residentes de estas especialidades, es decir, van a ganar más los que elijan estas residencias que el resto de los residentes del sistema de salud, pero también cuestiones que tienen que ver con la formación, la, la residencia es un sistema de formación y trabajo, y entonces les ofrecemos becas de investigación para que puedan hacer investigación en los hospitales, formación innovada con equipos de simulación, que esto en el sector privado es muy habitual, pero en el público es una política que estamos desarrollando y que estamos fortaleciendo mucho. Beneficios del Banco Provincia como tarjetas premium, acceso a créditos para que puedan también en ese momento de la vida que, que es entre los 25 y los 35 años, bueno, también verse beneficios por estas cosas y empezar a, hacer, eh, a, a tener... Eh, algunos bienes que, que se necesitan eh, en esta etapa de la vida. Y luego, una vez que están en planta, y para los que ya están en planta y son de sus especialidades, les estamos ofreciendo el bloqueo de matrícula. Esto quiere decir que tengan dedicación exclusiva en los hospitales, que solo trabajen en los hospitales públicos. Hay una característica bastante particular en, en la medicina, que es el pluriempleo. Los médicos, por lo general, no tienen un solo trabajo, y dependen de distintos empleadores, eso hace que repartan su jornada laboral en varios lugares, entonces nosotros les ofrecemos que se queden trabajando solo en los hospitales públicos, y por supuesto reconocerles salarialmente esa dedicación exclusiva, con el bloqueo de la matrícula, que es un 100% adicional sobre el básico que, ...que los médicos y las médicas tienen... ...exclusivamente también para estas disciplinas... ...así que es una política que, que, que esperamos... ...que tenga impacto en el corto plazo... ...y que entonces quienes hoy, entre entre hoy y el 24 de mayo... ...que son las fechas de inscripción... ...se están anotando los exámenes de residencia... ...estén pensando en elegir estas especialidades... ...pero también asegurándoles que el día de mañana... ...cuando terminen su residencia... ...van a tener un reconocimiento salarial también... ...y van a poder quedarse trabajando en su hospital... Y una cosa más que me olvidé, que es la garantía del pase a planta una vez que terminan la residencia para estas especialidades. O sea, les estamos garantizando hoy que dentro de cuatro años, cuando terminen sus residencias, van a poder ser incorporados a la planta de los hospitales quienes elijan también estas especialidades. Así que es una apuesta a corto, mediano y a largo plazo ...para intentar fortalecer eh, estas especialidades... ...y de esa manera también fortalecer el sistema de salud... ...y el modelo de atención que queremos que, que prime... ...en la provincia de Buenos Aires. Pero es bastante revolucionario esto, ¿eh? Hace mucho que no se hace algo así, ¿eh? Hace mucho que no se hace, era sumamente necesario... ...el problema de la fuerza laboral es un problema multifactorial... Uno ...podríamos hablar mucho tiempo... ...y es una crisis que se está atravesando en todo el mundo... ...digamos, hay una dificultad respecto a, a los médicos... ...y a los profesionales de salud en general que de alguna manera la pandemia también, eh, de alguna manera hizo que sea más fuertes porque, porque bueno, se, repien se repiensan los modelos de trabajo, cuánto uno le va a dedicar al trabajo y cuánto le va a dedicar al resto de su vida cotidiana. Bueno, hay una, una serie de cosas, la feminización de la profesión, hay una serie de factores que podríamos analizar uno a uno, pero que hacen que hoy haya una situación crítica respecto a los médicos, a la cantidad y a la distribución de médicos y médicas en el sistema de salud. Era necesario tomar una medida fuerte eh, y, bueno, y con la decisión política del gobernador y una fuerte inversión, porque significa una fuerte inversión por parte del gobierno de la provincia. ¿Cuántos, Leticia? Eh, ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, son, en realidad, nosotros tenemos, por un lado, aproximadamente son 4 mil millones de, de pesos extra al año que, que la provincia va a tener que invertir, porque además hay otra cuestión que yo no dije y que tiene que ver con el idioma es que el IOMA va a aumentar también un 30% los honorarios para los clínicos, para los generalistas y para los pediatras, acompañando también esta decisión, porque es importante que sea una decisión que, que involucre a todos los sectores, no solamente al Estado, sino también que las obras sociales vayan en la misma línea. Todas participaron ayer del anuncio y van a ir tomando medidas en este mismo sentido, lo mismo las empresas de medicina prepaga, lo mismo los municipios. Así que es una apuesta fuerte y coordinada entre los distintos sectores que tenemos eh, que tenemos de alguna manera injerencia y competencia sobre los profesionales. Ahora, de la salud. Eh, perdón, Leticia, entonces, ¿la inversión de cuánto dijiste que era? ¿De una inversión de cuánto? Son aproximadamente más, en realidad, un poquito más de 4 mil millones de pesos wow. anuales que el, la provincia de Buenos Aires tiene que destinar para poder llevar a cabo esta política. Y, y el ioma aumenta también un 30% el pago del servicio a los médicos. Eh, por, por, Exactamente, los honorarios médicos de los de los médicos generalistas, los médicos clínicos y los médicos pediatras van a aumentar un 30% a partir de, de este anuncio de allá. Bueno, es muy, muy, muy importante todo esto. ¿Cuál es la recepción que han notado hasta ahora? ¿Qué se comenta? La verdad que es muy buena. Eh, esto, insisto, la verdad es que ayer cuando uno veía ese salón dorado donde se hizo el anuncio miraba y se encontraba con todos los que participan de alguna manera eh, en el proceso en, en, en el sistema de salud, las obras sociales, las prepagas, los sindicatos, los municipios los trabajadores y las trabajadoras, el PAMI, el IOMA, todos participaron ayer porque tenemos un compromiso de abordar esta, esta problemática en conjunto y la recepción por parte de los trabajadores y trabajadoras fue sumamente, sumamente buena. Ahora tenemos el trabajo de, de alguna manera, nosotros decimos militar esto en cada uno de los hospitales para que se conozca, mm. para que, para que todos los profesionales puedan optar por su bloqueo de matrícula y en el caso de los recientes, bueno, ya mismo para nosotros trabajar para que, eh, para que vean próximamente sus recibos de sueldo, de sueldo este, este plus adicional que van a tener. Eh, claro, eh, esto es muy importante por lo que veo porque hay que, hay que explicarle al profesional y con números sobre la mesa para que en el costo de oportunidad, como dicen los economistas, diga, bueno, dejo los dos trabajos que tengo en, otras, en otro privado, en otra prepaga y me quedo con el hospital público, esa es la tarea que va a haber que mostrar, ¿no? Exactamente, es, es esto que, que vos dijiste y nosotros para eso tenemos que ofrecerles mejoras salariales sin ninguna duda, porque la gente necesita a fin de mes eh, tener un salario que le permita vivir eh, pero también, insisto, en, con esto entendemos que la, la, la cuestión no es solamente salarial mm. también tenemos que ofrecer y venimos trabajando mucho en mejorar los hospitales en términos de infraestructura en proyectos de hospital y de servicios que incentiven a los médicos y las médicas a querer trabajar en los hospitales. Nosotros queremos que se pongan la camiseta del hospital público, que lo defiendan, pero que además estén todo el tiempo pensando cómo mejorarlo, y eso no es solamente una cuestión salarial, más allá de que, por supuesto, lo salarial es sumamente importante, pero no, no va solo, tiene que ir acompañado de, de otras políticas que nosotros ya venimos llevando adelante. Bien. Eh, está eh, Desde que asumieron hasta ahora... Eh, ¿Ha mejorado esa cuestión edilicia, el tema de los turnos? Porque hay muchas quejas, ¿no? Desde ya, sobre todo. Esto. Sí, seguro. Seguro eh, y, todas, y todas son atendibles y entendibles. Se ha mejorado muchísimo la infraestructura de los hospitales. Veníamos de cuatro años de, de un deterioro eh, bestial del sistema de salud, pero además de, de, de una desinversión que es histórica en, en la provincia de Buenos Aires respecto al sistema de salud y, y este gobernador eh, ha tomado la decisión de revertir eso en un proceso que es largo, que es difícil y que la verdad es que nos pasa todo el tiempo. Estamos haciendo se está haciendo una inversión enorme, eh, mejorando la infraestructura de los hospitales, en algunos casos son obras pequeñas porque tiene que ver con pintura o con la compra de mobiliario eh, nuevo y en otros son obras mucho más grandes. Todo eso se está haciendo al mismo tiempo, pero por supuesto que no alcanza y por supuesto nos debe pasar cotidianamente que alguna persona se acerque a un hospital y encuentra alguna situación que todavía no es justa. Eh, eso nosotros lo reconocemos, lo tenemos que seguir trabajando, pero creo que también es necesario reconocer todo el esfuerzo que se está haciendo desde la provincia, eh, que, que es histórico ¿no? Y que, y que tuvo que ver con una situación particular de la pandemia, pero que terminada la pandemia, y ahora sí podemos decir terminada la pandemia, eh, ha continuado, ha continuado y todos los días hay cuadrillas trabajando en los hospitales para mejorar cada una de las situaciones y por otro lado, la infraestructura y por otro lado vos mejorabas la, mencionabas la cuestión de los turnos, se está trabajando también muy fuerte en un proceso de digitalización de los hospitales ah. de la provincia de Buenos Aires y eso implica claro. historia clínica electrónica, claro. pero implica también la posibilidad de, de turnos web. Nosotros esperamos para el mes que viene, para junio, poder estar haciendo un anuncio en ese sentido. Estamos trabajando todo en paralelo. Sabemos, y ayer lo dijo el gobernador también, que todavía no es suficiente y que no alcanza, pero tenemos también un plan a cinco años para, para revertir de una vez y para siempre este deterioro histórico que tiene el sistema de salud en la provincia. Excelente. Gracias, Leticia, por habernos atendido y contarnos todo esto, eh. Gracias a ustedes, hasta luego. Abrazo. ¿eh? La licenciada Leticia Seriani, subsecretaria del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que